Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo González. Estuve con tuve la oportunidad de estar con ustedes el viernes pasado con nuestros amigos de Soft Seguros. Estuvieron conectados más de 450 vendedores de sueños, de seguros. Esos guerreros que día a día están atendiendo vida, auto, riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y me propuse un reto con todos estos amigos que se conectaron. Y el reto está muy sencillo. Lo primero es que vamos a vender... Un millón de dólares. ¿Y por qué un millón de dólares? Porque yo quiero que todos nosotros hagamos parte del famoso club de haber vendido un millón de dólares. Un reto sencillo para todos estos guerreros, para los más de mil guerreros que hacen parte de la familia de soft Seguros ¿Y qué va a pasar si vendemos un millón de dólares? Entonces planteamos, no es un concurso, pero planteamos una actividad muy sencilla. Uno debes inscribirte o debes inscribir al link que está aquí en la pantalla. Dos, debes o debemos hacer entre todos una estrategia colectiva. ¿Cómo la vas a hacer? Vas a diligenciar tres campos que va a tener esa landing page. Lo primero es la estrategia que quieres hacer. Lo segundo, las alternativas que vas a plantear. Y lo tercero, las actividades que vamos a hacer para lograr todo ese gran poderosa o toda esa gran poderosa estrategia. Uno, ingresar a la landing page. Dos, ingresar la estrategia, las alternativas y las actividades. Tres, vamos a medir nuestra estrategia colectiva hasta el próximo 30 de junio. Es decir, vamos a comenzar del primero al 30 de junio. Porque nuestro reto es vender un millón de dólares. ¿Y qué pasa si lo alcanzamos? Varias cosas vamos a tener. La primera es que muchos de ustedes me han pedido muy formalmente las conferencias que hemos podido eh, compartir con la gran mayoría de ustedes. Entonces, la buena noticia es que ya las puedes descargar. El checklist de lentas en mi página de internet, www.gustavogonzalez.com. Dos, ¿qué va a pasar con ustedes? Vamos a escoger las cinco mejores estrategias que hayan ingresado a ese link que ustedes pueden encontrar. ¿Qué va a pasar con esas cinco mejores estrategias? A Andrés les tiene una gran sorpresa y las estamos escribiendo en este momento. quiere ser parte de esos cinco ganadores? No olvides inscribirte y hacer tu estrategia. ¡Chao, chao! Y nos vemos el próximo 30 de junio para celebrar con una gran champaña el reto de haber participado y de haber ganado en ese gran millón de dólares. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, vamos a tener las condiciones en nuestra web page. ¡Chao, chao! Y no olvides, vender es muy sencillo. Es muy sencillo. Hay un checklist, hay un checklist de ventas. Hazlo, está ya para descargar en mi, en mi página web. ¡Chao, chao!